y todavía hay gente que sacan su dinerito hasta de comer para ir a jugar lotería. Qué pena con ustedes que se prestan a que otro lo estafe de una manera tan simple y sencilla. Nuevamente se pone de manifiesto una de las situaciones que nosotros hemos reiterado, reiterado aquí con todos ustedes, lo que sucede con las diferentes loterías que existen en nuestro país. Yo desde hace tiempo vengo diciendo aquí que el gobierno debe tomar en cuenta cómo se ha proliferado la cantidad de loterías existentes en nuestro país. Está la primera, está la Oteca, está otra, está Ley. Hay Hay una cantidad de loterías incalculables. Hay un sorteo a las 12 del mediodía, otro a la 1, otro a las 4, y la Lotería Nacional que todos conocemos. Ustedes recuerdan que el pasado año hubo un hecho muy bochornoso y lamentable, que fue donde el pasado director de la Lotería, eh, Michel dicen se vio envuelto precisamente con un sorteo llamado Operación 13. Se le llamó 13 porque precisamente este sorteo lo que buscaba era con un número ya debidamente distribuido al momento de salir que sea el número 13 y entonces ellos poder lograr su resultado. Michelle dicen entre otros, cumplen lo que es la medida de coerción en la cárcel Najayo Hombre. Aquí se vio envuelto un en no y todo lo demás una locutora que era quien estaba previsto, en fin, todo lo que explicaron esto los implicados de la operación que era esta, pero eso fue con el 13. Al parecer nuevamente hay otro hecho que debe preocupar y llamar la atención de las autoridades, pero ahora cambia el número, sube un poco más alto, ahora llega al 54. Precisamente a través de la primera, que es la que sale a las 12 del día, una lotería que está proliferada en todo el país en cualquier esquina usted ve una banca de la primera banca de la primera yo creo que es la que ahora mismo tiene más presencia en toda la geografía nacional esa lotería la primera precisamente en esta semana se daba un sorteo de eso del mediodía y quien le correspondía tomar el bolo al momento de tomar el bolo tomó uno, ay no es ese y lo devolvió como sin nada como de manera jocosa, como un chiste lo devolvió, ay no es este cuando lo toma Toma el que es, que es el 54. Señores, ¿y de qué manera usted puede pensar que esto es un sorteo diáfano y transparente cuando quien va a tomar el bolo toma el número que quiere? Dígame usted en qué cabeza puede caer que esto es un sorteo real con toda la transparencia del lugar, donde quien va a tomar el bolo, el bolo, toma el número que él quiere. Y este número es el 54. Yo estoy a la espera porque yo sé que todavía... No se ha dado a conocer la posición de algunos de los banqueros, los que venden la lotería, los que la comercializan, los números. Porque yo estoy seguro que hay muchas personas que han sido afectadas con esto. Porque no me diga usted a mí que este señor no iba a tomar este número, no era con ninguna intención. No me pretenda usted decir a mí que este número que se tomó era con la intención que ya sabemos que suelen darse. Que muchas veces es con la intención de que ya previamente se ha vendido este número. ...previamente se ha vendido ese número... ...la otra intención es... ...díganme ustedes si es que él creía... ...que el otro se iba a sacar a alguien que él no quería... ...no sé si ustedes logran entender el mensaje... ...que yo pretendo llevarle a todos ustedes... ...estamos viendo nuevamente... ...otro fraude más en un sorteo de lotería... ...en este caso de la primera... ...los ven ustedes en su pantalla... ...señores, ¿qué es lo que está pasando nuevamente? ...y todavía yo me pregunto... ...lo mismo que me pregunté aquella vez... ¿Cómo es, que hay, ¿Cómo es que todavía aparecen personas que se prestan a jugar lotería? ¿Cómo es que todavía hay personas que ponen su dinero en manos de aquellos que previamente ya lo quieren estafar? Porque no quieren ni siquiera que usted se saque. Porque quien lleva a cabo un sorteo de esta naturaleza, y lo grande es que eso contaba con la presencia ahí, eso contaba con la presencia ahí de supuestos notarios públicos. Señores, ¿cómo será posible que nuestro país todavía se engañe de manera tan fácil y se juegue con la inteligencia de este pueblo donde se lleva a cabo un sorteo y el número que yo quiero que salga es el 54 y el 54 que hay que tomar? Pero, pero, a esas empresas como la primera tendrán que aclarar públicamente y decir lo que está pasando y ahí tiene que caer quien tenga que caer. Ahí tiene que hacerse lo mismo que se hizo en la Lotería Nacional. Eso debe ser presentado ante la acción de la justicia. No es posible que aquí se juegue con la inteligencia y se engañe tan fácilmente, se estafe tan fácilmente a la población con estos sorteos previamente cuadrados y coordinados. Ah, no, Ay, ese no, es el 54. Qué simple, ¿eh? qué manera de engañar a la población. Y todavía hay gente que sacan su dinerito hasta de comer para ir a jugar lotería.